Muchas gracias a nuestros amigos de Francia por este apoyo en estos momentos difíciles. Saludos desde UK. Los quiero mucho. Saludos. Chao.